hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien hoy nos vamos a alaska nuevamente nos vamos a ese estado que está lo más al norte en américa hemos hablado en diferentes programas sobre desapariciones pero desapariciones que no tienen un rastro y que no han dejado pista o huella sobre lo que ha ocurrido pero hoy curiosamente <coughs> vamos a hablar de un caso que al parecer sí es un tema de abducción es un tema relacionado pues que podría ser con los ovnis pero esto es una decisión que tomaréis vosotros concretamente nos vamos a ir a la ciudad de fairbanks esta es la segunda ciudad más grande de alaska en la actualidad cuenta con unos alrededor de 40.000 habitantes en lo que sería la ciudad y contando sus alrededores podremos sumar casi los 100.000 habitantes sabemos que Fairbanks está en el corazón de Alaska estaría en el centro y además una de las cosas que me llaman mucho la atención de esta ciudad es que hace mucho frío en invierno evidentemente es Alaska pero en verano hace unas temperaturas muy suaves pueden llegar incluso hasta los 30 grados es algo muy curioso pero bueno esto es puramente anecdótico nos vamos a situar año 1972 michael williams este señor estadounidense de origen de, bueno de origen británico según indica este informe pues al parecer su familia, sus abuelos, sus bisabuelos, se instalaron pues, en esa zona de Alaska y concretamente pues bueno son eh, personas que han trabajado pues, en el tema de la madera. Hacen puertas, hacen eh, pues, todo lo que viene siendo el mobiliario de una casa, ¿no? muebles, puertas, en fin, todo lo que viene siendo trabajar en la madera, lo que viene siendo carpintería pues este señor después de su jornada de trabajo con su propia empresa pues este señor decide pues bueno irse ya a su casa y eh, pues bueno ha concluido la jornada de trabajo antes de ir a su casa directamente él siempre pues tenía la costumbre pues de parar en una especie de bar que hay allí cerca de esta empresa que él hasta la actualidad él sigue siendo el propietario pues decide pues, echar allí, pues un refresco, charlar con los amigos de la taberna y bueno, pues despedirse hasta el día siguiente. Se sube en su propio automóvil, en su propio vehículo y se va en dirección a su casa. Su domicilio estaría en las afueras de Fairbanks. En ese trayecto tiene que coger pues, una pequeña carretera comarcal donde él llega a su casa Él coge esa carretera y llega a su casa Se encuentra que está reunida toda su familia en su domicilio Pues ya podéis imaginar, los padres, los suegros, los hermanos, los sobrinos, los hijos Y todos súper preocupados Claro, él cuando ve aquello, no entiende qué es lo que está pasando Y pregunta, oye, ¿qué hacéis todos aquí? Esto es una fiesta sorpresa o algo por el estilo su esposa se le echa encima a los brazos, abraza a su esposo y le pregunta, ¿dónde has estado en estos últimos dos días? Claro, este señor se queda un poco alucinando y dice, ¿cómo puede ser que yo no haya, haya perdido dos días? ¿no? Si yo acabo de salir de trabajar y de hecho él en este informe dice que todavía tenía en la boca el sabor de la cerveza que había tomado pues en esa taberna con sus amigos la esposa pues le pide explicaciones toda la familia le pide explicaciones y él relata lo que ha hecho según él no han pasado dos días hace pues un rato pues él estaba pues trabajando pasó por la taberna a saludar a los amigos a echar un, una cerveza y a continuación relata que se dirige hacia su propio domicilio evidentemente la familia había avisado a las autoridades locales y las autoridades locales habían avisado a unos agentes del FBI el FBI toma nota de todo esto y se abre una investigación durante todos esos dos días que este señor está ausente totalmente perdido es a partir de aquí cuando el FBI empieza pues, a seguir esas pequeñas pistas y lo que relata nuestro protagonista, Michael Williams, pues, es lo que el FBI y la policía local había recogido, que había salido de su trabajo, de su pequeña empresa local de madera, y había ido a la taberna. Y a partir de ahí se le pierde el rastro. Esa carretera donde él transitaba, evidentemente, desde, desde su trabajo hasta su domicilio, pues eh, fue recorrida varias veces pues, por la policía el, el fbi y allí pues, no encontraron absolutamente la descripción del coche y la matrícula que se da en este informe es a partir de aquí cuando queda suspendida toda la investigación pero claro queda una huella profunda en la familia qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que te ha ocurrido a ti en este caso pues es a partir de aquí cuando él intenta eh, explicar ese trayecto desde la taberna hasta su casa, qué es lo que le ha ocurrido. Él eh, A los pocos días intenta recordar, eh, de hecho la policía le realiza un interrogatorio eh, voluntario para que dé un poco de información pues para esclarecer un poquito más vaya a ser que este señor pues haya estado en otro sitio. Bueno, este señor eh, lo que cuenta es que a partir de que él sale de esta taberna Él empieza a tener como un poco de dolor de cabeza, un poco de migraña Algo pues que le duele un poco la cabeza Y él piensa dos cosas Hoy he tenido una jornada de trabajo muy dura He madrugado bastante Y quizá esta cerveza que me he tomado no debía de haberme la tomado Y haberme ido a casa a descansar directamente haber cenado y haber descansado pero él empieza a recordar un poco más allá empieza a recordar que él llega un momento que entra en un estado de somnolencia que entra como en un estado de que se nota cansado incluso llega a pensar me ha sentado mal la cerveza que me he tomado y tengo sueño es a partir de aquí cuando él empieza a recordar que hay como una especie de neblina una especie de neblina fuera y que él sale de esa neblina con un poco más de dolor de cabeza él alega que puede ser que por esa especie de eh, claridad y dispersión de las eh, partículas de la luz que le, le causen un poco de dolor de cabeza y que le entre pues tanta luminosidad eh, difusa por la vista por los ojos la policía pues claro le dice la verdad si ha estado en algún sitio o algo que usted no quiera contar o su esposa no tenga que enterarse o cualquier cosa nos lo cuenta queda aquí nosotros cerramos el caso y se acabó pero hay cosas incongruentes porque usted no ha aparecido de hecho eh, la policía empiezan a eh, en esos dos días en esa búsqueda intensa lo que piensan es que pudo ser un secuestro con lo cual empiezan a preguntar y a frecuentar sitios donde este señor eh, Michael Williams había acudía normalmente evidentemente no encuentran rastro y todo esto empieza un poco al FBI y sobre todo a la policía local a quemarles un poco la cabeza a decir bueno qué es lo que hay detrás de todo esto porque parece que este señor dice la verdad la policía, un poquito más allá, a los pocos días, un poco más allá de, de, de, de ya algo personal, de los agentes que están investigando esto, le piden por favor si se puede someter al polígrafo. Y es aquí cuando él dice que de acuerdo, se somete al polígrafo, no tiene ningún problema, y relata la historia exactamente igual. Pero lo que es curioso es que este señor, en, esa, en esas declaraciones del polígrafo, empieza como a tener pequeños recuerdos y empieza a relatar cosas que en los días anteriores no había contado empieza a decir que él quiere recordar que el coche se le para en mitad de la carretera es aquí cuando los agentes empiezan pues a tener un poco de de alucine no como digo yo se empiezan a quedar un poco perplejos no porque Ahora estás cambiando un poco la versión Empiezan a tomar nota de todas estas declaraciones Y cada vez va recordando cosas más extrañas, más inconexas Y que llega un punto en el que él se ve fuera del vehículo Este señor llega ya a afirmar ...que se ve fuera del vehículo... ...de hecho le llegan a hacer dos sesiones del polígrafo... ...en la primera sesión relata la historia tal cual la contó al principio... ...en esa segunda historia... ...en esa segunda versión... ...el polígrafo indica que no está mintiendo... ...está diciendo la verdad... ...este señor... Eh, ...cada vez que él intenta pensar y recordar... ...él alega que... ...cada vez tiene más miedo de lo que él viene a recordar de lo que está recordando y de lo que le viene a la mente a partir de aquí es cuando este señor que no creía en absolutamente nada eh, de ovnis de extraterrestres ni nada de esto en absoluto para nada él empieza ya a sospechar que por eh, historias que se han oído en alaska y que han ocurrido en Alaska apariciones que son de la voz popular en esta zona de Estados Unidos, él empieza a creer que él ha sido abducido. Ya no se sabe eh, si realmente por informes eh, de, de un psicólogo realmente son imágenes e ideas eh, inducidas por él mismo o bien es algo que a él le ha pasado. En este resultante final de la versión última de la que cuenta Michael Williams es que él se declara abducido por seres no humanos. Él no da una descripción de si son extraterrestres o si son intraterrestres, porque además deja esa versión un poquito abierta. Y lo que dice este informe final es que él es eh, en contra de su voluntad se detiene, él detiene el coche en contra de su voluntad detiene el coche porque él no sabe por qué ni de qué forma está detenido. se está deteniendo el coche, él baja del automóvil sin oponer resistencia y él conversa con unos seres no humanos estos seres no humanos lo conducen a un lugar donde él no recuerda con claridad, él no indica ni sabe si se sube a una nave o un ovni si entra en un autobús o si se mete en un agujero no sabe dónde está pero que él interactúa durante dos días con estos seres no hay ningún tipo de intervención quirúrgica no hay ningún tipo de implante no hay ningún tipo de nada es decir este señor está allí porque quiere estar y quiere estar con estos seres la descripción de estos seres serían seres de alrededor unos dos metros y medio delgados de apariencia supuestamente parecidos al ser humano pero de gran tamaño algo más delgados y esto es lo último que indica este informe del año 1973 ocurre el transcurso de un año hasta que michael williams decide abiertamente indicar que él ha sido abducido por algún tipo de seres extraños esto nos llega por parte de nuestros dos amigos y colaboradores que tenemos en, en Alaska es un caso que eh, bueno, es muy curioso y que eh, se habla mucho en la ciudad de Fairbanks del señor Michael Williams a día de hoy este señor pues ya tiene una, una avanzada edad ya es un poco mayor y bueno esta es la pequeña historia nunca más se supo qué ocurrió lo importante es tú qué piensas de todo esto fue una abducción por parte del gobierno de los estados unidos fue una abducción realmente extraterrestre o quizás este señor se fue de juerga y estuvo dos días por ahí dando vueltas y esto es lo que cuenta a día de hoy. Así que amigos, espero que esta historia os haya gustado y espero que me indiquéis aquí abajo vuestra opinión. Y antes de irme quería recordaros la página web que hemos estrenado hace poco, nuestra nueva plataforma web eblv.es y ahí vais a encontrar todas las noticias y todos estos vídeos, y sobre todo veréis que ha cambiado mucho el tema de la página, es bastante diferente a la anterior, que era rafafernández.net. Esta ya la hemos dado de baja por cuestiones de espacio, y tenemos ahora nuestra nueva plataforma eblv.es. Así que chicos, por mi parte nada más Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima